Muy buenos días mi gente, aquí con toda la familia Córdoba, Restrepo, de todo el mundo Estamos iniciando un nuevo año 2020 Y siempre en el año 2020, cada uno tendrá sus objetivos, sus metas Unos quieren rebajar, otros quieren casarse, otros quieren hijos, otros quieren ganar más Cada uno tiene su, su meta, lo importante, hay que ser constante con lo que queremos ¿O no? ¡Sí! No, no, no, no. no. Constante y compromiso. Así logramos nuestros objetivos. Este ejercicio que voy a hacer hoy, voy a hacer un, un Tabata para, para, para demagrir, para bajar lo que nos, nos comimos el 31, no solo el 31. Lo importante, estos ejercicios te van a ayudar a mantenerte en forma, al menos dos veces a la semana. Lo importante estos ejercicios, que cada uno dé lo que pueda. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer seis ejercicios. De seis ejercicios voy a trabajar el abdomen, las piernas, los brazos, todo el cuerpo. Vamos a hacer 30 segundos de trabajo con 15 segundos de recupero. Así tú prendes un, un, prendes un poquito de aire y te preparas para el próximo ejercicio. Eh, les recuerdo, les recuerdo. Si queremos mantenernos bien, importante abinarle a, a estos ejercicios una sana y correcta alimentación Porque todo es un complemento, todo trabaja en, en escuadra, en equipo, ¿no? ¿Cómo, cómo están ¿Bien? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien. Me gusta me gusta me gusta me gusta, gusta, me, gusta me gusta me gusta. Más <risa> adelante mato adelante. Dale, ¡Ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Seis ejercicios ¡Bien! seis ejercicios. Bueno vamos a hinchar con un poquito de, de, de, de movimiento. Muevo los pies muevo los pies. Oiga adiós fiesta natalicia de navidad y vamos con el nuevo año a entrar con todos con nuestros objetivos pendientes no. Muevo los brazos muevo los brazos. Los hombros, los hombros. Bajo, bajo. Oh, se siente, ¿no? Se siente, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuerpo sano, mente sana. Les recuerdo, nadie te regala nada, nadie te regala nada. Todo es cuestión de, de empeño, sacrificio. Ok. Voy a colocar el, mi timer. Vamos a iniciar nuevamente. 30 segundos con 15 segundos de recupero. Nuestro, prima, nuestro primo prima serie será un poquito explicativo así, pero después la segunda, ta, ta, ta, con todo. Voy a buscar mi, mi, mi cronómetro. Muy bien, muy bien, la alegría, la alegría, la alegría. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Listo, estamos preparados para nuestros ejercicios tabatas para tonificar y demagrir. Y votar todo lo que nos comimos el año pasado Porque este año vamos con todos Vamos a, a como dicen los argentinos Vamos a romper Cada uno va a cumplir su meta No sé cuál sea la tuya Pero vamos a iniciar con compromiso y constancia Ok, la alarma ¿Preparados todos? ¡Yay! Ok, muy bien, muy bien, muy bien 4, 3, 2, 1, nuestro primer ejercicio va, vamos a hacer jumping ya, vamos a iniciar conmigo, conmigo, 1, a ah, 30 segundos, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, muy bien, muy bien, continúa, continúa, continúa, continúa, coordinación, coordinación, coordinaciones, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, muévete, muévete, muévete sí sí sí, sí, sí. <risa> me gusta me gusta perfecto una pequeña pausa prendo un poquito de, de, de oxígeno oxígeno aire así me preparo para, para el próximo para el próximo nuestro próximo vamos a hacer jumping ya. vamos a hacer esto en punta en punta desde prepararte como un atleta como una atleta va dañicia en punta como una atleta alza la mirada alza la mirada concéntrate concéntrate Vas siempre a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo. Eres un ganador, eres un ganador. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No te paras, no te paras, no te paras. Respira profundo. Todo este esfuerzo vendrá pagado. No solo hoy, sino mañana. Eso es, eso es. Arriba, arriba, arriba. Ah, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ah, me gusta, me gusta. Nuestro próximo. Descansa, descansa, míralo, míralo acá, salgo, salgo, puedo colocar las manos atrás, en la cintura, ok, inicia, míralo aquí, atrás, muy bien, atrás, llevo atrás el, el glúteo, llevo atrás el glúteo, llevo atrás el glúteo, puedo colocar las manos adelante, como tú quieras, eso es, siente el ejercicio, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo lentamente, concéntrate, Concéntrate Bravo, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lente sana, cuerpo sano Pausa ah, El próximo, el burpees Puedes guardarlo aquí Sería este, burpees corto El que no pueda, lo hace así Uno, dos Y se alza okay, Se va, se va, se va Atrás ah, Lentamente muy bien, el que no pueda está salvo, muy bien, continúa, continúa, continúa, continúa, perfecto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, arriba, arriba, continúa, continua. bravo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, aunque yo lo hago, aunque yo lo hago, Cristiano Ronaldo, bueno Cristiano Ronaldo, muy bien, respira profundo, Nadie te regala nada. Mountain climber, Mountain climber. Uno, dos. Uno, dos. Uno, Mountain climber. Uno, dos. Uno, dos. Mira de frente. Mira de frente. Abaja el glúteo. Mira de frente. Continua. Mira de frente. Mira de frente. Mira de frente. Mira de frente. Lentamente. A tu, A tu ritmo. A tu ritmo. A tu ritmo. A tu ritmo. Mira de frente. Mira de frente. Lentamente. A tu ritmo, me gusta, me gusta. ¡Ah! Ninguno te regala nada. Sufre, esto no se compra en el supermercado. Esto está haciendo. ¡Perfectos! ¡Ah! ¡Ah, Perfecto. ¿Cuál continúa? Continúa plan. Le recuerdo el plan. Una americana se quedó dos horas. ¿Se quedó Dos horas de este ejercicio. Nosotros nos quedamos solamente 30 segundos. Vamos a hacer esto. Esto a tierra, todos a tierra. 30 segundos. Resiste. Mira de frente, abajo un poquito el glúteo. Eso es, concéntrate. Piensa positivo, piensa positivo. Tú, la, tú puedes, tú puedes. El récord son dos horas. El récord son dos horas, el récord. Este es el último ejercicio e iniciamos nuevamente desde el principio. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. El agua, le da una... agua, Ok, perfecto. Muy bien, vamos. Ya hicimos el primer round. ¡Norí! Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. ¡Norí! Nuevamente. ¡Vamos, vamos, arriba. Arriba. ¿Quién me para allá? Ninguno, ninguno. Vamos, vamos, vamos. Prepárate. <risa> ok, se va. Uno. Ta, ta. Coordinación. Coordínate. Coordínate a tu ritmo. A tu ritmo. A tu ritmo. A tu ritmo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos por aquí. Saltito, saltito, saltito, saltito, salto, salto, salto. Sí, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. No se para ninguno. Sí. Vamos, vamos. ¿Cuál sigue? Skipping. Skipping. Así. Ta, ta, ta, como una atleta, como una reina, así. Ay, no puedo tocar a tierra. No puedo tocar. Oh, skipping, skipping. Usa mano. Usa las manos, usa las manos, usa las manos, usa las manos, usa las manos. Lentamente, en punta, en punta, en punta, en punta. Punta, punta. Como un caballo de carrera. Como un caballo. Como un caballito. Vamos, vamos, vamos. Con las manos, con las manos. Sube las manos, sube las manos, sube las manos, sube las manos, sube las manos. Ninguno compite con ninguno, ninguno. Ninguno compite con ninguno. Perfecto. ¿Cuál sigue? Sigue, escuote, escuote o sent oh, sentadilla, para los glúteos, para los glúteos, ok, vamos, falta poco, falta poco, ok, va se, va, se va, se va, uno, dos, tres, eso es, 30 segundos, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, abajo, abajo, uno, dos, tres, normales, normales, normales, normales, Normales, hemos hecho una, una pequeña modifica A tierra, a tierra, me quedo, me quedo, me quedo Normales, normales Me quedo, me quedo, me quedo Oiga, eso no, eso no, eso no para Muy bien, ¿cuál sigue? El burpees, ¿eh? el burpees Vamos a hacer llorar Quema, quema ese burpees Vamos burpees Respira profundo, después podemos ir a andar a la piscina, a relajarnos Burpee, burpee, burpee, a tierra, va, va, Tan, me paro, Tan, me paro. medio burpee, medio burpee, porque el burpee completo es con salto, si tú no puedes hacerlo, lo haces lentamente, uno, se levanta, uno, se levanta, si tú tienes el ritmo, lo haces normal, ah. Continua, continua, continuo, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, uno, dos, me alzo. Uh. ¿Cuál continúa? ¡Purpis! Todo este esfuerzo. Todo este esfuerzo vendrá para Todos, Todos, todo, todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál sigue? Monta en va. Guarda de frente. Guarda de frente. Continua, continua. Continua. Eso es con ustedes ve, te motivo, te motivo, va, mira cómo hago yo, doblo las rodillas solamente, quema, continua, nada, vamos, Buenas eres fuerte, eres salve. fuerte, eres fuerte. dale, arriba, arriba, vamos, guerrero, guerrero, falta uno, falta uno para nuestro segundo round, ya lo que queda es poco lo que quieres, pop. Oh, oh. plan, plan, plan, plan. Plan, plan, plan, plan, plan, plan. Piensa positivo. Recuerda a esa chica americana. Ha hecho dos horas. Dos horas. Nosotros solamente hacemos 30 segundos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Respira profundo. Concéntrate. El poder está en tu mente. El poder está en tu mente. El poder. Tú puedes, tú puedes, perfecto. Estamos arribando al final. Último esfuerzo, último esfuerzo. Este es el de la victoria. Este es el de la victoria. Este es el que sirve. El primero, el segundo, no cuentan nada. Jumping ya, jumping ya, jumping ya, jumping ya, jumping ya. Continúa, jumping ya. Toca, toca, toca, toca, toca, toca. Toca, hermano, toca, toca. Toca, toca, toca. Salto, salto, salto, salto, salto. Vamos, vamos, vamos, vamos. Salto, salto, salto, salto. Salto, salto. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Falta poco, último esfuerzo. Último esfuerzo. Último. Ya este es historia, ya. Un sistema. Skipping, esquipping, esquipping, esquipping. Esquipping muchachos, esquipping, esquipping guerrero. Esquipping. Vamos. Skipping. Último esfuerzo. Skipping. Skipping. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Eso es. Skipping. Skipping. Ahí. Ta, ta, ta, ta. Salta. En punta. En punta. Ah. Ah. Después del esfuerzo viene la victoria. Toda la victoria requieren sacrificio, esfuerzo, constancia. Ah. No, se, no se afloja en la primera dificultad. No se afloja. No se afloja. No se afloja. Ahí están los guerreros, en los momentos difíciles se conocen a las personas fuertes. Uh, historia ya, Pero es historia? historia? Sigue, sentadilla, sentadilla, sentadilla, sentadilla. Uh. Ok, prepárate, sentadilla, sentadilla. Ah. Continúa, atrás, atrás, atrás los pompis, atrás los pompis, atrás los pompis. Bajemos, bajemos, bajemos, bajemos, bajemos, bajemos. bajemos. bajemos. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Uno, dos, tres, nuevamente. Normales, normales, normales. Me quedo, me quedo, me quedo. ¡Ah! ¡Ah! Va! Nuevamente, ¡Vamos! ¡Ah! nuevamente compañía, nuevamente. Continuo, continúa, continúa. Continúa. ¡Ah! ya Burpis, burpis. Vamos. Burpees. vamos, vamos, burpees. vamos. Se ve muy fácil desde la televisión. Se ve fácil, ¿no? Se ve fácil. ah burpee, burpee. Medio burpee medio burpi. Medio burpee va. Medio burpee, tra Cristiano Ronaldo, va. Tra. Cristiano Ronaldo, ya. Va. Cristiano Ronaldo, ya. Nuevamente, nuevamente. Hazlo a tu ritmo, a tu ritmo. Lo puedes hacer así. Uno, uno, dos. Lentamente. Uno, dos. Continua. Continua, rega. Continua. Continua. Continua. Vamos, vamos. Faltan dos, faltan dos. Dale, dale, Nacho. Faltan dos, faltan dos. Uh. Ahora, ahora, hermano, ahora, ahora. Nada de agua para nadie aquí, nada de agua. <risa> monta el clive, monta el clive. Dai, último esfuerzo, último esfuerzo. Dai. Despacio, despacio, despacio. Vamos, vamos despacio, despacio. Último esfuerzo. Último, último. Ah, vamos. En los momentos de uno se conocen las personas fuera. Vamos, vamos. Continua. Continua. Último. Último uh. ejercicio. Último. Qué último. Vamos. Vamos. Uh. Ah. Uh. Hemos llegado a la victoria. Uh. Sí. Un solo ejercicio. Un solo. Uno solo. Plan, plan, plan, plan. Y terminamos. Subiendo. Plan, plan, plan, plan, plan! plan, plan! ¡Vamos! Último, viene! Último, último, último, plan, último. Coronamos, coronamos. Somos campeones. Somos campeones. Somos campeones. Espera la señal. Finita. ¡Es finito! ¡Ay, ay, ay! Este esfuerzo vendrá pagado. ¡Vendrá pagado! Te lo aseguro yo. Sí, sí, sí. Falta poco. Falta poco. Sí. Ja. Resiste. ¡Ah! ¡Lo hiciste! ¡Ah! Ya vamos bienito. Ya hemos terminado. ¡Dale! Ese esfuerzo vendrá ¡Uh! pagado. Vamos, vamos. Ese esfuerzo vendrá pagado. Gracias. Este esfuerzo vendrá pagado. ¡Eh! Hola. Está muriendo. Este esfuerzo vendrá pagado. Este esfuerzo vendrá pagado. Okay. Venga, venga. Sí, vamos. Ahí, este vamos. Vamos, vamos aplausos, no se olviden, no se olviden de hacer stretch, hoy por problemas de, de seguridad y de tiempo porque la gente ya, ya quiere ir, irse a meter a la piscina, quedamos en, en, en, en débito con ustedes, pero no se olviden de hacer stretch, como les dije anteriormente, este esfuerzo vendrá pagado, no hay almuerzo gratis, todo cuesta en esta vida. Gracias. gracias. a todos, gracias ¡Chao! a todos hasta ¡Chao! un próximo entrenamiento. Chao, chao. ¡Chao! Muy bien, finito.